¡Oh, yeah! Sí, estamos a través de aquí con el Jaime de Fernández con las letras, el Jaime de la batería, mira cómo mola. El chico había aquí, el hacia el, el lado, como el rey Juan Carlos y José Albioli. ¡Sí! ¡Oh, yeah! y tienes las si te quieres defender frente de tu mando de los trajes, de contrabando, solo debes conseguir una llamada. So llenos santos Calles llenas de maldad Que están sangrando Tenemos armas y Compramos todo Solo te conseguir Volerte al mando ¡Ting,